Gentes de Zaragoza en Común, sabemos que esta pandemia ha afectado a muchas actividades presenciales, ha afectado a nuestras vidas. Nosotros, desde Zaragoza en Común, seguimos trabajando, seguimos creciendo, seguimos fuertes. Y venimos a pedir a que nos apoyes para continuar haciéndolo. Nuestra organización se ha consolidado como un conducto y altavoz de las preocupaciones y demandas de los barrios, de las movilizaciones, de los colectivos y de los movimientos sociales. Las jornadas y talleres de la Escuela Municipalista de Zaragoza en Común han contado con un altísimo grado de participación y reconocimiento. Y queremos seguir defendiendo a la ciudad, participando en procesos judiciales como el auto de Picolín o la construcción del Hospital Privado Quirón. Nuestra labor en este momento es más importante que nunca, con un gobierno en esta ciudad de PP Ciudadanos, apoyado por la ultraderecha, que ataca y señala los derechos más básicos, los derechos de las personas de nuestros barrios. Hemos sacado a la luz, en muchas ocasiones de la mano de entidades sociales y vecinales, muchos temas que los poderosos se empeñan en tapar. Aportamos todo nuestro trabajo desde la participación y la inteligencia colectiva. Nos empeñamos en llevar propuestas que mejoren la vida de la gente y de las generaciones futuras. Y lo hacemos a pesar de todos los impedimentos de una maquinaria que se mueve en beneficio de unos pocos y con el desmantelamiento de lo público como objetivo. Allá donde gestionamos Torrero, Peñaflor o La Cartuja, seguimos demostrando que otra forma de hacer las cosas es posible. Como sabes, no nos financiamos a través de los bancos, no tenemos ningún préstamo con ellos, ni recibimos subvenciones de grandes empresas ni de multinacionales. Con vuestras aportaciones, vecinos y vecinas de nuestros barrios, podéis contribuir a sostener las acciones y los proyectos de Zaragoza en común. Vamos a seguir sumándonos a todos los procesos judiciales y a las iniciativas vecinales de todas aquellas que luchan día a día por construir una ciudad mejor para todas. Seguiremos con las formaciones, con nuestras jornadas, con nuestros talleres, compartiendo, invitando a compartir para construir desde ese común para lo común y desde lo común. Conocimientos y experiencias comunes para todas. En definitiva, necesitamos seguir siendo como somos. Por eso, hemos iniciado una campaña de donaciones para sostener nuestra actividad política, con un pie en la institución y mil más en la calle. Y recuerda que tu apoyo desgraba en la declaración de la renta. Aquí abajo tienes la dirección para ayudarnos a seguir.